Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección hasta mi hija María que acaba de recibir un sopapo Hola. de Don Peligrosi ¿eh? mi nieto maravilloso Creo que nieto una caricia. Marina me está acompañando porque además de bueno, ser parte del plantel del taller de corte y corrección me va a ayudar a filmar este programa ¿eh? así que con niño y todo sí. y acá estoy con Juan Bautista Petrini ¿eh? hoy es San Juan Bautista y además es el día del abogado, así que saludos de acá a todos los secretarios amigos abogados saludos a los Juan Bautista. a los Juanes, Bautistas. Juanes Bautistas. Martín Gardera, bueno, Pablo eh, Burquet, Este eh, Miguel Sardeña eh, Franz Kafka, esté donde esté, ah y Gabriel paso Maidano también, ahí estamos bueno, les quería mostrar una cosa muy pero muy interesante fíjense acá, acá dice Juan Bautista en su cuento dice, miré con un poco de miedo para todos lados, las cigarras chillaban escondidas el mediodía ruso se abalanzaba sobre el pasto y los árboles del campo del abuelo. Vi la huerta al fondo con el majestuoso olivo de la familia. Ustedes que están entrenados en el taller de corte y corrección, saben que hay palabras naranja, la palabra mueble, la palabra pájaro, la palabra... ¿Por qué? Porque mueble, por ejemplo, se puede convertir en, este, en sofá, cama, canapé... Eh, qué sé yo, lo, lo, que, lo que ustedes tengan para hacer en ese momento, ¿no? Eh, con la palabra pájaros también. ¿Y con qué palabra que están acá también pueden trabajar? Con esta. Árboles. ¿eh? Porque árboles hay a patadas. Tenemos árboles de todo tipo, así como hay muebles, pájaros, animales, de todo, lo que sea. Fernando Sorrentino, el gran narrador argentino, dice que es preferible siempre utilizar palabras concretas, palabras que signifiquen la menor cantidad de cosas posibles. Vení acá a la pantalla, que te voy a mostrar qué hicimos nosotros con la palabra árboles. Fíjense. La convertimos en un robledal. ¿eh? Por obra y gracia de la literatura, podemos hacer que de repente crezca un robledal, que es un conjunto de robles en, por ejemplo, un campo ¿qué te pareció a vos el cambio? fantástico, fantástico que... exprimir las naranjas ahí está, sacamos seguimos sacando jugo de esto que es Canal Taller de Corte y Corrección está arriba, arriba está, hace mil años que no hacíamos esta tradición del Canal Taller de Corte y Corrección por arriba para Marcelo y Marco si le gustó, ahí está bueno, hasta pronto, amigos chavales